Tengo 73 años, voy para 74, soy viuda. tengo dos hijas y un hijo, tengo dos nietos y dos nietas, vivo sola, yo me hago mis faenas, yo me compro, yo me lavo, yo me lo hago todo, pero tengo mis hijos que no me dejan. Tengo una hija que está siempre encima mía, que es la que me lleva los, los papeles, la que me lleva al médico, la que me... Me lo arregla todo, y si estoy solo es porque quiero, porque no quiero estar nada más que en mi casa, y, y ya está. Yo no soy una persona que me gusta salir ni entrar, estoy en mi casa cuando voy con mi hijo, cuando voy con mis nietos, y ya está. O voy a la Cruz Roja, que estoy muy agradecida de ello, porque gracias a la Cruz Roja es cuando salgo y entro y ya está. Ya no, ya, no, ya no más. ¿Alguna, ¿Alguna experiencia que te ha pasado? Experiencia, bueno, esa, eso no lo voy a contar. Um, bueno, no, otras, no. otras experiencias. Experiencia. ¿Qué ¿De quiere decir? Que que ¿Cuando ha salido? Cuando he salido, no. Yo siempre cuando mi marido ha vivido, pues sí. Ahí está. He salido mucho, he viajado mucho con él, eh, porque mi marido llevaban, hacía un autocar. Excursiones, y claro, he estado por toda Andalucía, he estado, he vivido en Suiza, he estado en muchos sitios y me lo he pasado muy bien. Desde que se murió mi marido se acabó todo, ya está, ya no más. ¿No tienes más nada que contar? No, ya no más. Dijo que te pusiera en pausa, ¿no? ¿Eh? En pausa. No, no, no te muevas tú, no Lore, No te muevas. Como salito, listo, la... pausa, pues ya está, que ya desde que se murió mi marido se acabó todo. La única salida que tengo es ir a la Cruz Roja. Y gracias a ellas, que de vez en cuando me llaman, y entonces cuando me distraigo. Pero cuando no voy a la Cruz Roja, pues estoy en mi casa. Bueno, ya está. Ya está bien, ya está bien, ¿para qué quieren tanto? Le eh, parece poco, parece poco lo que le da pues demasiado le he dado, así que lo único que hago en mi casa es limpiar, limpiar, cuando termino de limpiar y de hacer la comida, me asiento en mi salita. Me veo el telediario, me veo una película, o me veo lo que me gusta. Cuando llega la tarde, pues ya está. Luego me hago mi cena y me voy a la cama. Y se acabó. Ya no más.